En el presente vídeo nos centraremos en, en algunas de las opciones del bloque de administración del aula virtual. El bloque de administración se encuentra en el lateral derecho y entre las opciones que queremos destacar son las siguientes. El editar ajuste, en esta opción, eh, a través de esta opción vamos a poder eh, cambiar el código de la asignatura por un nombre corto y habilitar o hacer disponible el aula virtual para los estudiantes. Otra de las opciones es activar edición a través de la cual podremos configurar todos los recursos y actividades del aula virtual en usuario nos vamos a encontrar los diferentes métodos de matriculación y eh, es donde se encuentra la clave del aula virtual para que los alumnos se puedan dar de alta de forma automática otra de las opciones que queremos destacar es la copia de seguridad y la restauración que son opciones que nos van a permitir restaurar eh, restaurar o, o recuperar contenido de otros entornos aulas virtuales y, y restaurarlos en, en el aula actual del curso académico. Y por último, otra de las opciones es la papelera de reciclaje donde ahí se van a almacenar todos aquellos elementos, actividades, recursos que vamos eliminando de la parte central del aula durante un periodo de 15 días después de ese tiempo ya se eliminan definitivamente del aula virtual como les comentaba vamos a entrar dentro de la opción de editar ajustes para poder pues, modificar el nombre corto del de código, modificar el código por un nombre corto de la asignatura el sistema nos permite quitar ese código que se van a encontrar y poner un nombre. Por ejemplo, voy a poner yo Aula. ¿Vale? En los siguientes apartados, en principio lo recomendamos que los mantenga. ¿vale? El nombre de la asignatura no lo pueden modificar. La categoría ya viene establecida donde se encuentra el aula virtual. Pero en visibilidad del curso es donde tienen que eh, cambiar la opción de ocultar a mostrar para que esté el aula eh, virtual disponible. En este momento el aula está oculta, entonces aparece en color gris. Cuando nosotros la, la hacemos disponible, le decimos mostrar, ya los alumnos pueden acceder al aula virtual. Eh, llegados a este punto, mm, comentarles que una vez que creamos el aula virtual, damos de alta al profesorado. ...pero no está disponible para los estudiantes... ...es el profesorado el que tiene que venir aquí... ...a editar a ajuste ...y cambiar la opción de ocultar... ...a mostrar para hacerla disponible... ¿Vale? ...el tema de las fechas lo vamos a mantener... ...no se modifica... ...después hay un apartado de descripción... ...si lo desean pueden aquí poner... Pues, ...la finalidad, el objetivo general... ...de la asignatura del aula virtual... ...y esta información la vería... A ...todos los usuarios del campus virtual... ...pueden también incluso adjuntar un archivo... Y después hay una serie de apartados, como el formato del curso, por defecto el formato de temas, el formato de bloques, secciones de la parte central, que podemos crear tantas secciones necesitemos. Pero hay otros tipos de formato, como que el aula virtual se estructura en una única actividad, en un formato social a través de un foro o un formato semanal. Eh, la, las opciones de secciones ocultas y paginaciones, como la forma de eh, cómo configurar las secciones que tamo, tanto tenemos visible como oculta, Y nos dan una serie de, de opciones para configurar. En apariencia nos va a aparecer si podemos, si queremos configurar el aula virtual en un idioma determinado. Pues aquí tendremos un listado de idiomas que podemos seleccionar. En ítem de noticias, el número de noticias que queremos que aparezcan en un bloque lateral. Y son las noticias que aparecen en el foro de aviso. Entonces, podemos configurar por el número de noticias, de las últimas noticias que hay en el foro de aviso, que aparezcan en el lateral derecho del aula. Si vamos a utilizar y vamos a configurar el libro de calificaciones, pues tendremos que activarlo, por el cual van a acceder los alumnos y van a ver sus notas. Igual que si queremos hacer disponibles los informes de actividad para los alumnos, pues tiene que estar habilitado. Eh, todas estas acciones están habilitadas por defecto, pero pueden modificarlas en cualquier momento. En archivos y subida, es donde configuramos la, carga de, de, de, la capacidad de los archivos que nosotros pues, vamos a, a subir al aula virtual. Por defecto viene pues el límite, lo máximo que pueden, se puede establecer. En rastreo de finalización, eh, lo que nos permite es, si queremos hacer un seguimiento de, de las actividades que el alumno va haciendo, que va elaborando y entregando, pues que se, tenemos que activarlos por si queremos hacer ese seguimiento eh, que le va a de información tanto al alumnado como al profesorado de cómo va avanzando, va progresando el estudiante en el aula virtual. En cuanto a la configuración de los grupos, por defecto, eh, le recomendamos que lo dejen así, que no hay grupo, ni se esfuerce el modo de grupo, porque esta configuración lo que nos va a permitir tanto crear actividades individuales como grupales, y entonces pues nos permite pues, configurar esas actividades según nosotros necesitamos, si son individuales, si la entrega va a ser individual o la entrega va a ser en grupo. Y el último apartado de editar ajustes es renombrar el rol, que aquí lo que nos permite es, si queremos modificar el nombre del rol que viene por defecto por el sistema, por ejemplo, en lugar de profesor, que aparezca docente. Pues se sustituye en el aula virtual toda la palabra profesor por docente, igual que pues el de estudiante por alumnado, invitado, participante, simplemente personalizar el nombre de apariencia en el aula virtual. O sea, aquí en este apartado y estoy ya con esto ya concluimos en este apartado para volver a hacer un repaso fundamental y que tienen que, que ustedes pueden modificar es el nombre corto del aula y cambiar eh, la visibilidad del curso de ocultar a mostrar las demás opciones pueden dejarlas como vienen por defecto y guardamos cambios esto es fundamental siempre guardar cambios de eh, una vez que ya configuremos un apartado, siempre guardar. Pues ese sería el apartado de editar ajustes. Como ven, ya el aula ahora está visible, ya está en color Malma, un color activo. Y hemos cambiado pues, el, eh, la palabra código de la asignatura por aula. Vale. Otra de las opciones, siguiendo con el bloque de administración, es activar edición. Eh, la opción de activar edición, cuando activamos, nos aparecen esas herramientas que nos van a permitir configurar, diseñar el aula virtual y configurar actividades, los recursos y herramientas. Como ven, al activarlo, aparece en la parte superior el editar de esta sección, ¿vale? Editar, y nos permite editar la sección y personalizar, por ejemplo, un título para esta sección. También, en lugar de entrar por editar sección, podríamos darle al lapicito y aquí poner un título, ¿vale? Por ejemplo... Eh, general ¿Vale? siempre que escriban un título en la sección a través de este formulario del lápiz eh, tienen que colocarse al final en la última letra y darle un enter para que recoja el título ¿vale? y aparece el término general en cuanto a los recursos, los elementos actividades que aparecen en la aula virtual como están viendo en esta aula virtual cada recurso, cada elemento va a tener su editar, está ¿Vale? De este título, de esta etiqueta, hay un editar y si acceden a la pestaña verán diferentes opciones. El editar ajuste que me va a permitir entrar en la configuración de esa etiqueta y modificar pues, el color, el título, ¿vale? mover a la derecha, ocultarlo, duplicar ese recurso, asignarle roles y eliminarlo, borrarlo. Y otra de las opciones al activar la edición que nos va a aparecer en cada una de las secciones es Añade una actividad o un recurso. Aquí es donde vamos a encontrar el listado de todas las herramientas que nos eh, dan lugar a crear las actividades y todos los recursos que nos permiten organizar los contenidos. Simplemente una vez que decidamos qué tipo de actividad o recurso vamos a utilizar, se selecciona ¿vale? y le decimos Agregar. Y ya pasaríamos a la configuración de esa herramienta. En este caso vamos a cancelar. Y por último lo que nos queda es que cuando activamos también la edición, en cada uno de los bloques laterales del aula virtual, vamos a tener una serie de iconos. El de mover el icono, eh, mover este bloque y entrar en la configuración del bloque o eliminar el bloque. Entonces en todos los bloques nos van a aparecer esos iconos. ...que nos van a permitir eso, moverlo o editarlo o eliminarlo. Por último, explicarles que si el bloque de administración no lo tuvieran habilitado... ...en el lateral derecho del aula virtual, eh, todas esas opciones que hemos visto dentro del bloque... ...las van a encontrar en un icono que está en la parte superior derecha del aula. Es una rueda de engranaje y si acceden a la pestaña verán que están todas las opciones del bloque de administración... Y aquellas que no se visualicen estarían en aún más y acceden a todas esas opciones. Como les estaba comentando, si no estuviera habilitado, tendrían estas opciones a través de este icono. Pero si quisieran habilitar este bloque que esté colocado en el lateral derecho, una vez que tenemos la edición activa, nos vamos al bloque de la izquierda y nos encontramos la opción de agregue un bloque. Y aquí nos aparecen todos los bloques eh, que nos facilita el sistema que podemos poner en el lateral derecho del aula virtual. Y estaría en primer lugar el bloque de administración. En este, ahora mismo no lo tenemos porque ya lo tenemos habilitado, pero simplemente lo que tienen que hacer es seleccionarlo y aparece de forma automática eh, en este lateral derecho eh, el bloque de, de administración.